Bien, eh, sensaciones tras el partido ante Países Bajos? Sensaciones que quizás sin hacer nuestro mejor partido lo estuvimos muy cerquita y se termina yendo de una forma medio polémica sobre el final y nada, está vamos no, bastante caliente todos. Pero bueno, nada, quedarse con las cosas buenas, estamos cerca del mundial. Seguir yendo por ese camino de seguir jugando igual igual a todos los barrios. ¿Cómo se preparan de cara a la mañana? Es llegar al hotel, descansar, comer, el chip. Sí, llegar al hotel, comer, descansar. Me yendo a dormir muy tarde, porque el partido es muy tarde, así que nada, sí, intentar enfriar un poco la cabeza y hablar un poco entre nosotros para que se vaya enfriando un poco más y nada, ya mañana levantarnos y pensar en Gran Bretaña, va a ser un día difícil mañana va a pensar en el partido de la noche, pero bueno, vamos a intentarlo Hablaste del Mundial, ¿cómo se viven eh, ustedes sabiendo que está muy cerca salir la lista definitiva? Nada, yo creo que es un condimento extra, obviamente, todos tenemos esas ganas de ir al Mundial y todos sabemos que acá no estamos jugando un lugar, así que nada, creo que cada uno está dando el 110% para llegar a que quedar en la lista. ¿no? Muchas gracias. gracias. gracias.